Un reto muy grande es la conectividad, ya que mucha gente en el campo no tiene acceso a internet, no tiene acceso, digamos, a plataformas donde poder, digamos, poner sus productos y esas cosas. Eh, Ese sería como un reto y un desafío sería lograrlo, cómo llegar a que en, la, en una población campesina eh, haya... Eh, digamos se puede decir una red de wifi buena eh, que los campesinos tengan acceso a, te a nuevas tecnologías ya sean smartphones eh, computadores desde o sea, buscando como una manera de hacerlo más accesible y que el campo como que tenga una conexión más con el mundo se puede decir occidental, que todo lo manejamos que por internet, que es una información, llegas por WhatsApp. Ya, o sea, ya como que lo que se hacía antiguamente de que el correo y todo eso, ya como que quedó, se puede decir, en el pasado. Ahora hay nuevas plataformas mejores y como se puede decir, más fáciles de usar. Lo que toca hacer es que lleguen a las, a las comunidades eh, campesinas de Colombia. Okay. Primero, en tener una red como más de conectividad, más internet en cuanto a esa zona. Y segundo, que ellos tengan más conocimientos de esto para que la puedan utilizar de una forma factible para hechos.